¿Comenzamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Crear un archivo, guardar. Crear un archivo, lo primero es bautizar el archivo. Entonces cambiará el título que aparece aquí en esta pestaña que dice pues, sin título. Entonces vamos a guardar el archivo. Para ello, daremos clic en el menú Archivo, la opción Grabar, Save. O simplemente la combinación de teclas rápidas, Control S. Con cualquiera, nos llega a la misma opción control S y nos abre la ventana de diálogo para que elijamos el directorio y el nombre del archivo en el cual vamos a guardar este documento está, por ahora está vacío entonces nos vamos a la carpeta documentos y la carpeta se llama curso de intro noches ¿Sí? ¿Sí bueno, entonces eh, vamos a llamar a este archivo llamémoslo sintaxis sin acentos y la extensión es punto .p papá, y de yuca. Es decir, .py. Sintaxis.py. Será el nombre del archivo. Listo, lo guardan ahí en la carpeta curso Intro intronoches. Sí. Sintaxis.py. Listo, le damos grabar y ahí ya queda creado. yo que ahora ese nombre sintaxis.py es el que aparece en la pestañita es el nombre del archivo el nombre del documento ¿ya todos crearon el archivo? tiene que ser la carpeta de, de trabajo de ustedes porque cuando hagan al final el backup pues también se lleven estos archivos por supuesto ¿no? la idea es que todo lo ubiquemos allí bueno, si ya está listo entonces lo primero es colocar unos comentarios documentación ¿Recuerda con qué símbolos o caracteres documentábamos en el pseudocódigo? Doble slash, ¿no? Y aquí vamos a documentar. Bueno, si yo quiero colocar comentarios de varias líneas, eh, en otro lenguaje se conoce normalmente con el término de comentarios multilínea. Así le dicen popularmente. Es comentario multilínea porque abarca varias líneas, pero ese es el término que usan en otros lenguajes: Lenguaje C, Java, PHP. Pero en Python. Le dicen más bien multidoc. Entonces cambia la palabra: multidoc. En lugar de decir multilínea, dicen multidoc. Pero estamos hablando de lo mismo. entonces Pero también los delimitadores cambian. Entonces, para iniciar a comentar el multidoc, tengo que escribir tres veces la doble comilla: una, ahí van dos, tres. Yo que tan pronto escribir la tercera doble comilla ya quedó en color gris. Ya después de esto puedo escribir el comentario, pero lo voy a hacer en la línea siguiente. Entonces pues podemos colocar comentarios en un programa que hagamos y, y conviene pues aquí. registrar algunos datos claros como por ejemplo el nombre del programa. ¿Cómo está el tamaño de la letra allí chicos? ¿Está muy grande? ¿Está bien? ¿Todos alcanzan a leerlo desde ahí? ¿Desde allá donde ¿no están? ¿Sí? No, en los comentarios no. Pero de todas maneras, si tú pusieras este comentario, le das un espacio en blanco, ahí te va a generar el error de indentación. Entonces también tiene que empezar en la primera columna. Ya lo que esté adentro, pues ya no importan los espacios. Ahora, debo cerrar los comentarios multi pues Entonces, para cerrarlo, utilizaré también tres dobles comillas. Y ahí finaliza. ¿Vale? Pero vamos a colocar más más descripción. Pues he dejado un tabulador como para para que no quede todo tan pegado. Y ahí vienen los comentarios. vamos a colocar la fecha entonces pues pues ahí en el autor escriben su nombre y bueno listo entonces ya por fuera de las triples comillas de las tres dobles comillas pues lo vamos a insertar hoy también puedo insertar comentarios de una sola línea utilizando el símbolo numeral esto es comentario de Venezuela línea. Mientras que los pues abarcan varias líneas. ¿Vale? Yo lo voy a colocar aquí arriba. Cuando yo voy colocarles que estos son los comentarios multidócticos. Buenas Buenas noches. y bueno estamos listos pues para el primer comando que será en este caso nuestro famoso hola qué? hola mundo Recuerda de escribirlo al comienzo ¿no? en la primera columna bien ahora que ya estamos listos vamos a ejecutar entonces suprimamos control s y lo vamos a guardar yo sé que en la línea de atrás los últimos cuatro equipos instalaron Python, pero no adicionaron la ruta donde están los binarios ejecutables de Python. No los adicionaron a la variable path del sistema. Entonces, ellos tienen una pequeña dificultad para poder encontrar y ejecutar el, el binario de Python. Para poder ejecutar este programa. Entonces, allá en esos equipos hay que hacer un trabajito Ay, pues extra de agregarle es. esa, esa ruta, esos directorios a la variable pad del sistema no se los puedo usar desde ese equipo porque pues, claro. aquí estoy en Linux y la forma aunque también hiciste la variable pad y en un nuevo propósito eh, la forma como se administra como se modifica es diferente de Cuando cómo se, se hace en Windows ¿Cuándo se pone solo el número la abriendo no se tiene que cerrar? Sí, nada no, no. ah. más Exacto, solamente es de una sola línea Pones el comentario y dices con este símbolo numeral ya, Pero ejemplo, también podría colocar un comentario aquí ¿no? Ya, pero solamente es para De ahí en adelante, para esa línea Bueno, ahora vamos a ejecutar este código Pero seguramente los chicos que están allá en la última fila Van a tener un, un pequeño error Yo le puedo decir al editor eh, Mande a ejecutar este programa Por intermedio del de, Del del módulo del lenguaje de Python, que ya nosotros lo instalamos, ¿cierto? ¿Sí ¿Se acuerdan que lo instalamos? y Ayer estuvimos trabajando por modo consola. Entonces yo le puedo decir a, aquí al, al editor Sublime: Ejecutelo usando Python. Entonces le voy a decir cómo. Bueno, sería que entráramos por esta opción del menú Tools, menú Herramientas y allí van a buscar esta opción que dice Build System en la opción Build System en el menú Tools y aquí entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar alguno de estos lenguajes para que trabaje con ese lenguaje y se mande a ejecutar con ese lenguaje obviamente ese lenguaje debe estar instalado si no está instalado pues no, no hace nada ¿vale? entonces aquí ya debe tener seleccionado el lenguaje Python para... si no está entonces por favor marquenlo ¿En algún equipo no está marcado? ¿No está seleccionado Python? ¿Ah? ¿No está? Entonces, márcalo. ¿Listo? Y ahora que ya está seleccionado, ya está asociado al lenguaje de Python, entonces ahora sí le voy a decir al editor, ahora sí, por favor, ejecútelo. Pero el editor sublime no sabe de Python. Entonces, él lo que hace es que le dice a, a Python, ejecute este archivo, se lo pasa como parámetro. ¿Vale? Pero entonces lo gusta. Tiene que estar definido en el path para que funcione de esa manera. Entonces, los que no tienen definida los directores de instalación eh, de Python eh, tienen que adecuar la bar. Entonces ya les voy a decir cómo lo hacen en esas máquinas donde no les va a funcionar. ¿vale? Y vamos a entonces, hacer un videito en esa máquina para, pues, para compartirles cómo debo habilitar esa ruta. ¿Vale? Pues, eh, tendría que llevarme el cable hasta allá, pero no sé si tenga... Este, estas pantallas solamente tienen HDMI con esos cables. Pues. Bueno, ya revisamos entonces. Por ahora, mire que ya quedó asociado al lenguaje. ¿eh? Ahora lo que voy a decir es ejecutelo con Python. También Entonces, está preseleccionado acá. On, on the... Está seleccionado sí, que está. No, En la otra columna también está seleccionado Acá. No, ah, ya, sí. Eso es para que cuando usted lo manda a ejecutar, si no estaba grabado, lo graba antes. Graba el archivo porque se le olvidó grabar. Entonces pues lo graba automáticamente si detecta que no lo ha grabado y después si sí, lo ejecuta. Bueno, entonces si ya tenía seleccionado Python aquí en esta opción Build System del menú Tools, ahora nos vamos a ir por esta opción que es ejecutar Build. Entonces ejecuten, opriman esa opción y si ya quedó asociado a Python y lo encontró, pues entonces aquí veo el resultado en esta ventanita. Este es el resultado de la ejecución del programa. Y aquí ya me estoy diciendo que finalizó y se destacó tantos segundos. Menú Tools, esta opción. Build. O la combinación de tecla rápida. Control B.